En cualquier momento podremos extraer los resultados de un cuestionario, solo tendremos que hacer clic en la pestaña Reports. Ahí tendremos un listado de los cuestionarios lanzados. Vemos el nombre del cuestionario, la fecha de lanzamiento y la clase donde hemos lanzado el cuestionario. Para obtener el informe solo tenemos que pinchar sobre el nombre del cuestionario. Se nos abren varias opciones. Podremos descargar un excel con el informe de toda la clase, un pdf con los resultados de cada estudiante, o un pdf con los porcentajes de acierto en preguntas específicas. Podremos elegir si estos resultados los queremos enviar a nuestro email o descargarlos en nuestro ordenador. La versión de pago de Socrative nos permitirá subirlos a nuestro Google Drive o enviarles el informe a los estudiantes. Descargarlo en formato Excel nos permitirá importar directamente los resultados a Adi. Para ello, habremos de seguir estos pasos. Primero abrimos el Excel que hemos descargado. Creamos un nuevo documento en blanco. Hacemos dos columnas. Una la llamaremos nombre de usuario y la otra le pondremos el nombre del cuestionario. Copiamos los correos electrónicos y los pegamos aquí. Lo mismo con la puntuación. Es importante modificar el correo alumni.unaf.es por @unaf.es. Lo haremos clicando en buscar y seleccionar. Buscamos @alumni.unaf.es y escribimos arrobaunaf.es. Así cambiará automáticamente todos los resultados. Guardamos el archivo como texto delimitado por tabulaciones. Vamos ahora a nuestra asignatura en AVI. Seleccionamos el centro de calificaciones. Hacemos clic en trabajar sin conexión, cargar. En tipo de delimitador seleccionamos tabulación. Espero que estos breves tutoriales te hayan ayudado a familiarizarte con Socrative. Para más dudas, escríbenos a kalinnova.unaf.es.